Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melicat Blog. En este video te compartiré el significado de soñar con una guerra. Si has tenido este sueño a continuación te mencionaré las interpretaciones. Soñar que el país está en guerra es un signo de desesperanza para el soñante. Soñar con guerra civil. Significa que tendremos alguna disputa familiar, posiblemente con alguna herencia. Soñar con Guerra mundial. Indica que hay mucho desorden en la vida, quizás problemas del día a día que no se pueden resolver fácilmente. Soñar con guerra nuclear. Significa que te sientes atrapado y sin salida y no le encuentras solución a nada. Soñar con ganar una guerra indica que tendrás éxitos en varios ámbitos de tu vida. Soñar con un ejército en la guerra. Tiene que ver con acciones del pasado. Sean. personas o situaciones por las que has pasado. Puede tener un significado negativo si el ejército está en contra de ti positiva, si juega a tu favor, porque indica que no estarás solo en la guerra, esto te quiere decir que habrá personas que te ayudarán a solucionar sus problemas. Soñar con que te hieren o disparan en una guerra. Es indicativo de que estás escapando de algo que has hecho y por lo cual te sientes culpable, aunque también puede indicar tu miedo a perder algo, o miedo a salir herido de un problema por el cual estás pasando que te preocupa mucho. Soñar que tu pareja va a la guerra. Indica que alguno de ellos o ambos se enfrentarán serios problemas provocados por otras personas. Soñar que pierdes una guerra indica que has intentado algo que ha fallado y te sientes mal por ello. También puede indicar tu falta de carácter para enfrentar situaciones que te hacen sentir impotencia. Soñar con que muere un familiar en una guerra. Indica una inseguridad y el miedo que tienes por perder una persona que aprecias mucho. Soñar con guerra en el cielo. Indica que hay un conflicto o discusión que podría suceder con alguien con mayor rango o poder. Y bueno ha sido todo por el día de hoy.